Y si no ganamos una semana o no ganamos, dejamos, no cobramos el lunes y ahora cobramos el miércoles o jueves, ¿qué importa? ¿Ustedes no creen que los dueños de negocio a veces tienen que tomar decisiones así y postergar por esto o por, por alguna razón su pago uno o dos días? No se dejen confundir ahora porque vengan otros estúpidos a decir oh, no, es que tienen problemas de liquidez. ¿Qué problemas de liquidez? Los que van a tener problemas de liquidez ahora son ellos no nosotros, ¿ya? Ahí sí van a haber problemas de liquidez, para esos que tomaron ese, ese, esa gran decisión que va a ser el peor error de sus vidas, ¿ya? Así va a ser, así va a ser. Entonces, familia, tranquilos, pacientes, confiados, ¿ok? Todo, todo va a estar normal. ¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. Los que no le están pasando muy bien son a todos aquellos inversionistas que tienen su dinero atrapado en su cuenta de Omega Pro porque durante toda esta semana han estado tratando de ingresar y su cuenta está bloqueada. Hay problemas en el servidor, eh, no pueden entrar a su back office. Supuestamente todo esto se va a solucionar el día de hoy. Este video lo estoy grabando lunes 21 de noviembre a las 9 y 11 de la mañana, hora de Costa Rica. Hasta este momento no está funcionando el back office de Omega Pro. Situación que está alarmando a muchos. Yo no digo que Omega Pro se haya caído. Yo no digo que Omega Pro haya dejado de funcionar, pero es preocupante. Que una empresa con 3 millones de inversionistas pase una semana completa sin funcionar. Vamos a poner un poquito de musiquita aquí de fondo. Es preocupante que una empresa eh, tenga estas actuaciones, eh, trate así a sus inversionistas y eh, antes de comenzar ya vieron ustedes un fragmento de lo que vamos a hablar Pero vamos a ver un fragmento de eh, lo que eh, tiene que decir Juan Carlos Reynoso de todo esto Sin embargo ya sabemos que todo esto son puras patrañas Sabemos que de la boca de Juan Carlos Reynoso lo único que sale son patrañas De igual manera vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir este señor Ahora sí viene lo chido. Eh, lo que está pasando dentro de Omega Pro, como todos ustedes saben, estamos entrando a otra fase, a una fase de expansión, a una fase de traer productos nuevos, productos innovadores que van a producir mejor. Porque aquí atrás sale el logo de NFTs. Omega Pro está vendiendo NFTs acaso ¿O es un poquito más de humo para agregarle a lo que ya hay beneficios de los que ya hemos visto con Omega Pro, pero también estamos integrando un plan completo de compensación donde tenemos más de casi 3 millones de asociados con otro plan nuevo de compensación que está siendo conectado junto a la plataforma que tenemos todos ya existentes y eso está trayendo muchos retos a la hora de integración para tantas personas, y como también estamos en medio de un lanzamiento de una moneda que es una criptomoneda, un token que se va a convertir en moneda, donde ha habido un token que se va a convertir en moneda, decenas de miles de transacciones, lo que está pasando también es de que cuando hay estos movimientos... O sea que Omega Pro con todos sus millones, Omega Pro con sus 3 eh, millones de asociados, con todo el dinero que manejan, no, no, no, no pudo prever esto. Me está diciendo que, que son tan ineptos, que, un, que saben que su plataforma tiene 3 millones de asociados, según lo que ellos dicen. Y hacen este, estos movimientos. Metaverso, que no existe. Criptomoneda tarjeta, todo en un solo lanzamiento y no pueden controlar lo mismo que ustedes provocaron o crearon no sé no lo sé Rick los masivos de tantas personas de tantas billeteras que están comprando un nuevo activo adivinen quiénes están alrededor de todas esas transacciones los famosos hackers, verdad entonces oh, oh, oh. todo la vieja confiable Nos hackearon <risa> Ya está hablando de esto Vean esto no hay argumento Más viejo No hay argumento más Utilizado Que el de Nos hackearon Todos los ponzis Cuando van a salir utilizan Este argumento Vean que ya él está hablando de esto ¿Por qué está hablando de esto? Si se supone que lo que está pasando en la página es una mera actualización. ¿Por qué está hablando de esto? Si se supone que Omega Pro le quedan muchísimos años más. ¿Por qué está hablando de esto? Si se supone que de la boca de, Omega, de, de Juan Carlos Reynoso solamente salen patrañas. Y aparte de eso cosas positivas. Él no es tóxico. Él no habla cosas negativas de Omega Pro. ¿Por qué él está hablando de los hackers? Vayan preparándose, muchachos. Todo ese tema combinado de estar protegiendo, cuidando todas las transacciones, de estar integrando esas plataformas, nos ha creado un reto que nos está tomando algunos días en solucionar, pero estamos seguros que todo va a estar bien y caminando en las próximas horas. Entonces, quiero que todos ustedes sepan que el website, la página web nuestra va a estar actualizada como tiene que estar, eh, los pagos que no se han visto reflejados se van a ver todos desde el día que no han estado activos. O sea que por ese lado pueden estar todos muy tranquilos. No sé, Rick. No sé. Y en esta semana todo, todo debe ver, todo debe volver a la normalidad. Pongan atención a esto. En esta semana todo debe volver a la normalidad. A la normalidad en referencia a nuestro sistema, a nuestra página. A la normalidad en referencia a nuestro sistema, a nuestra página. No a su dinero. No a las ganancias que usted no ha visto reflejadas. Ya lo dijo anteriormente, pero vea cómo su argumento se va como contradiciendo y la gente no lo detecta. La gente que está alrededor de Juan Carlos Reynoso es gente que le dice que sí a todo lo que él dice sin argumentar sin, sin, sin, sin siquiera cuestionar absolutamente nada les pedimos disculpas por todo esto pero es un reto muy grande por la gran cantidad de usuarios que tenemos y esas cosas que son tan delicadas de integrar sistemas de pago de integrar eh, dos plataformas ahora de cuidar de que no sean hackeados no son problemas que se puede resolver así nomás. O sea, tienen que ir uno por uno limpiando. ¡Cállese señora! ¡Váyase a la mierda! Muchachos, yo no sé ustedes. Yo no sé qué decir. Pero... ¿Saben quién repite? Repitió lo mismo. Cositor. Muchos de los que han caído de los grandes ponzi de estos últimos días... ...han utilizado los mismos argumentos. Todo esto es de manual. Todos estos utilizan las viejas confiables. Todos ellos saben que esto son puras patrañas. Y por esta razón es que todos se ven iguales. Mismo, misma estafa, diferentes personas. Misma estafa, diferente saco y corbata. Pero así es esto. Y si usted tiene dinero en Omega Pro y no lo sacó a tiempo, probablemente ya no lo va a volver a ver nunca más. Eh, la oficina virtual se le está haciendo la integración del sistema Pulse con el sistema Forex. Eh, el reto que han tenido es que acuérdense que a nosotros nos van a valer lo que hagamos en el Pulse y en Forex como la suma de los dos sistemas. Es decir, si tú logras puntos en un lado y puntos en el otro lado, se van a sumar a un solo, a un solo nivel en términos de rangos. Si tú logras rango a un lado del otro, te va a sumar esa integración. Ha resultado un poco compleja y esa es la razón por la cual se ha demorado más de lo debido este mantenimiento, esta integración. Ahora, cuando se va a demorar, como siempre la compañía, se tomará el tiempo que sea necesario para hacer las cosas de manera responsable. Aquí al frente del corporativo tenemos personas que siempre que ha requerido un tiempo especial para algún tipo de integración se han tomado el tiempo, por los que ya llevamos tiempo aquí estamos tuteados de la risa tranquilitos, que integren, que organicen, o jamás se ha perdido un centavo en un proceso de integración y estamos completamente seguros de que esta será una ocasión igual que las anteriores, que harán las cosas muy bien hechas, pero es la articulación, no hay forma de decir, la hora específica no vamos a presionar al área de tecnología y desarrollo para que ande haciendo las cosas a las patadas y luego estemos con dolor de cabeza, esto es un corporativo serio y es un cooperativo grande y es la integración de 3 millones de usuarios en dos formatos de uso, que es la parte de Pulse y la parte de Forex, ya que podemos ganar los dos cheques, más los dos cheques se suman dentro de un proceso de liderazgo. Entonces... Ahora bien, algo que muy común que está sucediendo en, eh, en los grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, de Omega Pro, es que la gente tiene mucha incertidumbre y... Algo principal que tiene que cuidar esta, estas, este tipo de compañías son su reputación, su credibilidad. Si la gente está cuestionándolos en, en los grupos de WhatsApp, lo que hacen los líderes que administran estos grupos es simplemente sacar a la persona. También la gente que se está pasando para otras compañías les están desactivando sus códigos y eh, los están reportando. En este momento hay una guerra interna dentro de Omega Pro. No con esto quiero decir que Valius sea mejor porque los dos son la misma estafa. Los dos son un esquema Ponzi y eso que quede muy claro. Ya en este canal hicimos un video sobre, sobre Valius y vamos a seguir hablando sobre Valius. Pero lo que está pasando en Omega Pro es que no quieren que la gente hable, no quieren que la gente pregunte, no quieren que la gente abra los ojos y... Una de las tantas muestras que me mandaron es este audio que vamos a escuchar a continuación. ¿Qué derecho te da a ti de estar diciendo eso en ese grupo? ¿Ah? Si tú no perteneces a Omega Pro, ¿ah? y lo que hace es ser llamar a las personas, eh, te voy avisando que te voy a cancelar tu cuenta para que no te tome de imprevisto, ¿ya? Porque esos son los códigos que tiene la empresa, ¿ok? buenas noches hermano, no tengo ningún derecho tal cual usted me lo está diciendo sin embargo hay muchas personas que están debajo mío, detrás de mí te pedí una ayuda para que por favor me ayudaras a cambiar el correo de un cliente te negaste pruebas tengo yo que sí lo haces que soporte te manda y tú das el checklist de, de visto bueno entonces no sé en la realidad, yo en ningún momento he atajado a nadie, estoy diciendo Bien claro allí, donde que les, eh, bueno, les estoy diciendo de que cuál es el problema al final. Si se supone que hay muchas personas que tengo que seguir dándole la información, hay muchas personas que todavía tienen ese, esas ganas de estar ahí. Entonces, ¿qué, si, ¿qué hacemos con esas personas? Yo no tengo ningún derecho. Ahora, ¿me vas a cancelar mi cuenta? Envíame donde dice exactamente que me puedes cancelar por estar en otra compañía. Es lamentable, de verdad, no pensé que eras así. En ningún momento yo hablé mal de nadie, ni siquiera fue conchudo, prepotente, ni nada por el estilo. Es una lástima que, que estés actuando así, hermano, de verdad. Ahora bien, los que están eh, diversificando y se están yendo para otros poncis, eh, los están eh, sacando y también están los que se están yendo por sus propias cuentas porque están viendo cosas que no les gusta como es el caso de esta chica que vamos a ver a continuación. Un buen líder sabe cuándo empezar y cuándo parar. Y parar no para beneficio propio, parar para el beneficio de una comunidad. Porque muchas personas al verse inspirados por todos los resultados que nosotros hemos obtenido como líderes principales, ellos también quisieran obtener estos resultados. Es por eso que en este momento, como líder no comparto la famosa frase de que voy hasta que el barco se hunda como el Titanic. Como líder veo lo que otros no ven o que otros ven pero que no quieren hacer ver a los demás. Como líder hoy prefiero hacer un alto en el camino y no desde la emoción, desde la razón e información decido hacer ver la realidad, la realidad de lo que está pasando hoy en día. Y es por eso que hoy oficialmente les comunico que yo Catalina decido parar la promoción y liderazgo en esta gran compañía que me ha dado tanto. Y con una frase que me dejó el gran entrenamiento de nuestro mentor también en Islas Maldivas, Erie Ward, y fue, nada dura para siempre. Y otra frase importante es, el que tenga ojos para ver, que vea. Y el que tenga Por ojos favor. para escuchar, que escuche. Por Así favor. que amigos, les agradezco demasiado, demasiado pero hoy Catalina oficialmente decide parar en Omega Pro y no seguir ejerciendo la promoción y el liderazgo. Muchísimas, muchísimas gracias absolutamente a todos. Pero bueno, vamos a ver qué opina nuestro vendehumos favorito el señor Juan Carlos Reynoso de todo esto que está pasando. Detrás de, el, detrás de las cortinas para que esto funcione, créeme que es un trabajo titánico. Uno muy bien reclamando por sus comisiones o ¿no? Oh, no me van a pagar esta semana. Bueno, no te vamos a pagar esta semana porque hay un problema de muchos reportes de billeteras que las han cambiado. Todos esos dineros han regresado a sus billeteras para que se aseguren de verificar todos en este momento y ver que tienen las billeteras correctas, sus billeteras. No vamos a estar mandando millones de dólares en pagos a billeteras incorrectas porque ahí sí que tendríamos un problema. Extraña. En estos momentos es que ustedes tienen que desahuevar a cualquier líder, compañero que se las quiera dar ahora de muy sabio, de, de muy economista, de muy, ¿no? Y que les venga a tratar de confundir, ¿ya? Ese miedo, porque es solamente puro miedo, ya que se quede con ellos, porque eso es lo que les hace a ellos tomar esa decisión, ¿no? Y es una decisión, porque cuando vean la seguridad y la estabilidad que están dejando acá por creer a unos totales desconocidos, okay, con una historia que vamos a ver si funciona, ellos están a prueba, familia, nosotros no estamos a prueba, nosotros ya pasamos esa etapa hace tiempo. Nosotros ahora estamos creando las nuevas tendencias, las nuevas formas y las formas más grandes de, de ganar. ¿ya? Cuando pasen dos o tres meses y la gente ve el valor que ya está aumentando de esta moneda que nosotros decidimos promover porque tiene futuro, ¿saben qué va a pasar? Más adelante, más adelante. ¿Saben qué va a pasar? Lo que va a pasar es que todos van a estar jalándose los pelos de desesperación por el gran error que, que cometieron. Van a estar calculando lo que todos ustedes han ganado o están ganando con la capitalización de esa moneda Señor Juan Carlos Reynoso, usted está vendiendo un producto que no tiene ninguna utilidad Que usted dice que en el futuro la va a tener Como que si usted hubiera predicho algo Yo sí he predicho cosas He predicho que Omega Pro iba a tener un token Y se lo demuestro En cualquier momento les van a decir Bueno, vamos a hacer un token Vamos a hacer una criptomoneda Ah no, eso es lo más lógico claro. que, que ya claro. eso es como para recoger el último dinero como para irse y vea que lo estamos diciendo aquí en este video. Que no se asusten cuando realmente hagan eso. Porque sí, es el mismo es el... esquema que, sig que siguen todas. También hemos dicho en este canal que Omega Pro no iba a pasar de este año. Y cayó en septiembre. Esa fue la caída de Omega Pro. Donde se demostró que no tenía liquidez. Donde se demostró que no tenían dinero para pagar. Y tuvieron que extenderlo 10 meses más. Ahora, si usted está esperando la caída oficial. Y que estas palabras se cumplan. Espérese un poquito más. nada más, espérese un poquito más que acomodan las cosas, todo va a salir conforme lo hemos dicho. a la gente se le olvida muy fácil las cosas y les recuerdo que este señor es mentiroso por experiencia y como se a ustedes se les olvida muy fácil vamos a refrescarle vamos a refrescarle la memoria lo que pasó en mi último video y para que ustedes vean que este señor es mentiroso por excelencia. Quiero aclarar algo. En los comentarios de la semana pasada, aprovechar este espacio, se mencionaba algo acerca de una compañía de la que fui parte por cuatro meses, que se llama Icontech, en Estados Unidos, donde fui contratado como empleado. No fui fundador, ni mucho menos dueño. Un momento, un momento, un momento. ¿Podemos repetir esa parte otra vez? No fui fundador, ni mucho menos dueño donde no fui fundador, ni mucho menos dueño. Lo que estás ahora en la empresa que tenés, o sea, bueno, no, el, el proyecto que llevando adelante. Ahora como fundador y CEO de iContest, realmente lo que me trae aquí, ahora como fundador y CEO de iContest, ahora como fundador... ¿No que no era usted fundador de IconTech, señor Juan Carlos Reynoso? Esta entrevista tuvo lugar en el año 2019 y usted con sus propias palabras dijo que usted era el fundador de IconTech. Vea cómo las... Me... Entonces muchachos, ¿ustedes quieren seguir creyéndole a este señor que lo que dice son puras... ...patrañas? ¿Ustedes de verdad le van a seguir creyendo a este señor? Yo no sé, pero en Omega Pro la cosa está pintando muy feo. Aquí todo está color de hormiga. Eh, y como les he dicho mil y una vez, si se ve como gallina, tiene pico de gallina, tiene patas de gallina y pone huevos, es porque es gallina. Muchachos. Eso fue todo por el video del día de hoy, vamos a seguir dándole seguimiento a lo que va a pasar en Omega Pro, así que suscríbanse a este canal y activen la campanita para que estén pendientes porque se está poniendo bastante bueno. Chao muchachos. Perdón muchachos, no me he ido. Durante la grabación de este video surgió nueva información que les voy a mostrar a ustedes justo en este eh, momento, déjenme ver si lo encuentro. Me acaban de pasar esta información y tenía que aprovechar para que saliera en este video. Vamos a ver si ahí ustedes lo están viendo correcto. Esa información la acaban de pasar, lo cual dice actualizaciones importantes. Número uno. Todos los usuarios recibirán una nueva contraseña temporal en su correo electrónico registrado. Todos los usuarios tendrán que cambiar su contraseña cuando se conecten al Back. Office. Todos los usuarios no pagará, no podrán cambiar su nueva contraseña por su antigua contraseña. Recomendamos que todos los usuarios cambien también su contraseña de transacciones y su dirección de correo electrónico. Muchachos, esto está preocupante. Esto está mal. Ahora sí, nos podemos ir. Sin embargo, los voy a dejar con una última reflexión. Si para cambiar la contraseña tardaron tanto cuando alguien se equivocaba y no le solucionaban, si cuando ustedes querían retirar dinero tampoco le solucionaban, ahora que van a hacer este cambio más si ustedes creen que va a ser rápido y fácil, todo esto son puras excusas. Todo esto... Se están excusando para irse con el dinero de todos ustedes. Ahora sí, muchachos. Ahora sí ya es definitiva. Chao.